Reglas para retención de crédito. Vamos a poner aquí en esta hojita: Reglas para los créditos de trabajadores Infonavit. Entonces, número uno: aviso de retención. Aviso de retención. ¿Cuándo comenzamos a retener? Empezamos a retener, retener el día siguiente. Sin problema. Número dos. ¿Qué pasa si no tenemos aviso de retención? Aquí dice, aquí está el mensaje que le manda el... El Infonavit al trabajador, para que imprima su aviso de retención. Siempre que cambies de chamba, entra continuamente al, al portal de mi cuenta Infonavit. Ya cuando aparezcan los datos de tu patrón, entonces imprimes el aviso de retención. Aquí la responsabilidad es del trabajador. ¿Qué pasa si el trabajador no lo hace? Es que, que también he visto trabajadores mañosos que dicen, no, no, no voy a imprimirlo. Aquí está el aviso de retención. Si no aparecen los datos, oye, ya, ya estoy trabajando ahí desde hace 10 días hábiles. Y no aparecen los datos, pues comunícate a Infonatel para reportarlo, que destraven el, el trámite. entonces pues aquí te, te insiste el Infonavit de la importancia de avisarle de inmediato a tu patrón, para que tú no te atrases. Y la responsabilidad es del trabajador, no del patrón. Por eso yo cuando lo contrato, no le pregunto si tiene crédito. Si él me dice, oye, tengo crédito en Infonavit. Ah, bueno, espérate unos 10 días hábiles. Y ya luego entras a mi cuenta Infonavit. ¿Sí conoces el portal en mi cuenta Infonavit? No, no lo conozco. No, bueno, entonces ahí te va una capacitación ultra rápida. Le enseñas el portal y le enseñas el video que te acabo de mostrar. Y con eso le... Aprende a darse de alta en el portal. Entonces, mientras más pronto le avises a tu patrón, pues más eh, seguirás amortizando tu crédito. Pero hay muchos trabajadores que se pasan de listos, no lo hacen, pero no hay problema. Para eso existe la modalidad número dos. La modalidad número dos de comenzar a retener al trabajador es con la emisión bimestral. Emisión bimestral. Entonces, regla número 2.1, obligatorio tener las emisiones bimestrales. Porque si checas aquí la emisión bimestral, fíjate lo que está subrayado en amarillo. Aquí en la emisión nos está avisando que estos tres trabajadores, Carlos, Gustavo y Adriana, tienen crédito Infonavit. ¿Por qué? Porque tienen aquí una cierta amortización. FD quiere decir factor de descuento, CF quiere decir cuota fija. Entonces, nos estamos enterando. Por eso te puse aquí... Obligatorio tener todas las emisiones bimestrales, porque la emisión hace las veces de aviso. ¿Cuándo comenzamos a retener? Empezamos a retener... Retener el día 1, el siguiente bimestre, al que corresponda la emisión... Ejemplo, ahorita estamos en el bimestre mayo-junio. Es el tercer bimestre, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Es el tercer bimestre 2022. Entonces aquí va a aparecer bimestre 3 del 2022. Entonces revisas la emisión y te das cuenta de que estos tres trabajadores. Carlos, Gustavo y Adriana tienen crédito Infonavit. Entonces es en la emisión mayo junio. Por lo tanto comenzamos a retenerles el primero de julio. Entonces reglas, comenzamos a retener el día uno del siguiente bimestre. Ejemplo, es el tercer bimestre, que es mayo junio. Entonces, retenemos el primero de julio, invariablemente. Elisa, ¿qué pasa con los trabajadores que están atrasados porque dejaron de trabajar? Su deuda está en el Infonavit. Infonavit va a detectar que tiene patrón. Entonces, el trabajador tiene que descargar su aviso de retención. Nos entrega el aviso de retención y comenzamos a retenerlo. Lo que diga el aviso de retención, o en este caso, lo que diga la emisión bimestral. Entonces, si esta es la emisión mayo-junio, le comenzamos a retener el primero de julio, el día 1 del siguiente bimestre. ¿Listo? Ahí están nuestras reglas. Está sencillo, ¿no? Aviso de retención o emisión bimestral. Apenas nos estamos enterando. Perfecto, es la emisión mayo-junio. Pues obviamente, muchachos, no podemos hacer retenciones retroactivas. O sea, mayo y junio ya terminó. Esta emisión la descargamos los primeros días de julio. Por eso apenas nos estamos enterando. Por eso aplicamos el descuento a partir del primero de julio. Sin problemas. Aviso de suspensión, que ya el trabajador terminó de pagar su crédito. Bendito sea el creador, ya terminó. Entonces el trabajador tiene que entrar ahí, ahí al portal Mi Cuenta Infonavit y checar ahí en el vínculo de impresión del aviso de suspensión. Nos lo trae y aplicamos. ¿Qué dice el aviso de suspensión? dice que a partir de la fecha, lo que está aquí subrayado, a partir de la fecha en que está recibiendo este aviso, suspendes los descuentos. Entonces lo estamos recibiendo hoy, 27 de mayo 2022. Entonces, dejas de retener. Y luego dice la, el siguiente párrafo, descuentos retenidos y no enterados, devuélveselos al trabajador. O sea, lo que vamos, lo que lleva de mayo, ¿no? Porque es el bimestre, mayo, junio. Entonces, lo que hemos, lo que le hemos descontado en este mes, se lo devolvemos en la nómina. Perfecto, sin ningún problema. Aquí, es responsabilidad del trabajador. Nosotros no llevamos saldos. Nosotros no sabemos el avance de su crédito. Nosotros no sabemos nada. Si ya terminaste, trabajador, entrega tu aviso de suspensión. Si no lo entrega, tú sigues descontando hasta que no te llegue el aviso de suspensión. Entonces vamos a ponerle aquí regla. Vamos a poner regla 3 Suspensión. Dejamos de retener. Dejamos de retener en esa fecha y devolvemos lo del bimestre. Lo del bimestre al trabajador. es el bimestre mayo-junio. Al trabajador. Porque ya terminó de pagar. Eso lo sabe él. Qué bueno que pusieron el portal ahí mi cuenta Infonavit. Pues ahí le va dando seguimiento. Ya cuando esté a punto de terminar, se mantiene al pendiente. La, la última aportación que hace su patrón, mayo, junio, el patrón lo, lo paga el, en julio. Entonces, algunos días después del 17 de, de julio, ya puede checar si ya se aplicó el descuento ahí en el saldo. Y si ya terminó, pues, imprime su aviso de retención. Pero eso lo hace el trabajador. Nosotros no hacemos nada. Entonces, el Infonavit le recuerda al trabajador, si ya terminaste, imprime el aviso de suspensión para que ya no te descuenten. Ahorita vamos a ver cómo le descontamos al trabajador. Supuestamente con la reforma que creó la UMA, ¿te acuerdas de la... en, en 2016? Se creó la UMA, ya lo platicamos cuando estábamos viendo Infonavit y formas de, de cálculo del salario base de cotización, ¿verdad? Ahí hablamos de la UMA. Bueno, la UMA pues también impacta en el Infonavit porque hay créditos que están otorgados en veces el salario mínimo. Por eso los saldos de los créditos no bajan, porque se incrementa el salario mínimo y el saldo del trabajador aumenta de una forma escandalosa. Entonces, ¿qué dijo el Ibonavit? Pues voy a utilizar la UMA en lugar del salario mínimo, voy a utilizar la UMA. Ok, de todas maneras el saldo se va a incrementar. Es nada más darle a tole con el dedo al trabajador. Por eso este crédito, el de factor de descuento, veces el salario mínimo, es totalmente atentatorio. Casi casi diría yo que es agiotista. ¿eh? Este trabajador tendría que defenderse en la vía legal. Oye, pues el Infonavide se pasa con sus actualizaciones de saldos. Lleva tu control, control de avisos de retención, inicio de retención. ¿Cuándo lo vas a aplicar? ¿Qué vas a aplicar? Factor, importe o porcentaje. Pues son tres formas. Lleva tu control para que te ayude a saber que estás descontándole al trabajador. Este es un ejemplo. Si lo quieres utilizar, pues adelante. ¿Cómo le descontamos al trabajador? Son tres formas. Factor de descuento, cuota fija o porcentaje. Primera forma de descuento al trabajador. Por factor de descuento. Aquí necesitamos dos variables, que es el factor que viene en el aviso de retención o en la emisión. Y un, una variable que se llama UMI, que cada año cambia. El Infonavit cada año nos da este valor UMI. Es un valor arbitrario que el Infonavit tiene su propia forma de calcular y lo publica en su portal. Este es el valor de la UMI para el 2022, 91.56. Pues aquí está ese valor, 91.56. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Multiplicar el factor que aparece en la emisión o en el aviso de retención, que en este caso sería 12.1234, y ese lo multiplicas por el factor de la UMI. Pues este factor UMI cambia cada mes de enero. Entonces necesitamos actualizar nuestros registros de nómina cada mes de enero para descontarle al trabajador de acuerdo con este nuevo valor. Entonces tenemos, multiplicas el factor 12.1234, por el valor de la, de la UMI y te da un valor de 1110.02. Ese sería el descuento mensual. Lo multiplicamos por dos para conocer la retención bimestral. Todos los trabajadores tienen que pagar un seguro de daños a su vivienda. En caso de algún desastre natural, pues ese, este seguro entra para apoyar al trabajador. ¿Cuánto debe pagar el trabajador? 15 pesitos bimestrales. Por eso sumamos 2.220 más 15 y nos va a dar el total a retener. 2.235. Y este valor es el que aplicamos en la nómina. Claro, tú lo quieres dividir entre los, las ocho semanas o las 4 quincenas para saber cuánto descontarle en cada semana o entre cada, cena, cada quincena, lo puedes hacer. Ya todo depende de cómo tengas tu sistema de nómina. Número 2 cuota fija ¿Dónde aparece el importe de la cuota fija, igual en el aviso de retención o en la emisión bimestral aparece como CF cuota fija entonces ese es el importe mensual lo multiplicamos por dos y sería el total bimestral le sumamos los 15 pesitos del seguro de daños y sería el total a descontarle en el bimestre y el último que es muy raro es por porcentaje. Este es sobre todo para créditos muy viejos, ya cercanos a los 30 años de vida. Que ellos pagan por porcentaje. Yo imagino que ya la mayoría ya debió haber acabado. Pero por ahí te toca un trabajador muy antiguo que se le sigue descontando por porcentaje. Es el porcentaje que viene en el aviso de retención o en la emisión bimestral por el salario base de cotización del trabajador. Ya ves, por eso te comentaba hace rato, para mí es la mejor forma de descontar por porcentaje, porque va de acuerdo a tu ingreso. Entonces multiplicamos el 20% de tu salario base de cotización y luego por los 61 días del bimestre: 59, 60, 61, los días del bimestre. ¿no? Le suma los 15 pesitos del seguro de daños y nos da el total a retener de manera bimestral y ya tú se lo porroteas. En tu nómina semanal o quincenal. Estas son las tres formas de descontarle al trabajador por su crédito de Infonavit. Muy sencillo. Nada más necesitas tener la información. Aquí te dejo una hoja en donde el Infonavit nos hace un análisis de dónde obtiene esta UMI que para el 2022 no es el mismo procedimiento, porque se dieron cuenta que la UMI iba a incrementarse demasiado, entonces hicieron un ajuste, un ajuste de manera arbitraria. entonces Yo, yo incluso ya lo había calculado, pero resultó ser otro valor. Tercera forma que tienes para enterarte que el trabajador tiene crédito. Puedes entrar al portal empresarial. Perfecto. Pero el reglamento, artículo 44, reglamento de pagos y aportaciones del, del Infonavit, nos dice que es una opción. El reglamento dice, podrá, podrá consultar el portal empresarial. ¿Y sabes qué? No lo consultes. ¿Por qué no lo consultes? Porque la base de datos... Del Infonavit es una basura. Ejemplo. Sacamos este reporte de este trabajador, de este patrón. Y trae, dice un factor de descuento. Pero ya te dijiste que dice 3166.85. Oye, para nada es un factor de descuento. Esta es una cuota fija. O sea, está mal hecho el reporte. Bueno. Fíjate lo que dice... El aviso sobre el uso del portal, aquí donde es donde viene la cuestión simpática. Que el propio Infonavit dice, no me uses. Aviso sobre el uso de la información contenida en el portal de Infonavit. La información que se muestra aquí corresponde al periodo seleccionado en su consulta y solo es de carácter informativo, o sea, no es, no es válido para usos jurídicos. Es solamente informativo. Entonces, al demonio, no, entro al portal empresarial. Aquí dice, yo no lo digo, lo dice el portal. Dice, no es válida. No es válida para usos jurídicos. ¿Cuál sería el uso jurídico? Pues descontarle al trabajador, ¿no? Porque así dice el reglamento, que, que yo podría entrar al portal, pero no hay evidencia de cuándo entraste. Bueno, sí, si sí, imprimes el reporte, tienes razón. Aquí está cuando lo, lo consultaste, ¿no? El 26 de enero del 2021. Bueno, pero ¿a, a partir de cuándo le comienzas a retener? ¿Esto funciona como aviso de retención o como emisión bimestral? Pues emisión bimestral no es. Entonces tendría que funcionar como aviso de retención. Entonces supuestamente deberías de retenerle a partir del día 27. Pero el mismo portal dice... Esto es solo informativo y no obliga. ¡Ah, caray! Bueno, todavía no uso el portal. No, no y no. No te preocupes. Por eso te lo puse aquí. No al portal empresarial para los casos de los descuentos. Un usuario como tú, que me encontré ahí por el Facebook. Buenos días, se detectó que un trabajador tiene Infonavit, se le solicitó su hoja de retención, ya que en el portal empresarial solo aparece lo que tiene, pero no aparece si es factor de descuento o cuota fija. Fíjate a nuestra amiga, no le aparece este dato, no le aparece si es factor de descuento o monto de descuento, no le aparece. Así lo reporta ella. Pero él no lo ha entregado. Entonces yo le contesté. No consultes el portal porque es opcional. ¿Y qué hago? Pues espérate al aviso de retención o la emisión bimestral sin ningún problema. Oye, licenciado, ¿qué pasa cuando el trabajador? Tiene dos patrones. Si tú estás notificado del crédito, tú le descuentas. Oye, pero me dice el trabajador que patrón uno también le está descontando. Por eso, si tú estás notificado, ¿cómo? A través del aviso de retención o la emisión bimestral, tú le descuentas. A ti que te valga que tiene otro patrón. Es que el trabajador dice, no es lo que el trabajador diga, es lo que dice el reglamento. Si el reglamento dice que estás notificado, tú le descuentas. Bueno, ¿qué tiene que hacer el trabajador? Pues tiene que ir al Infonavit y solicitar darse de baja con alguno de los dos patrones. Pero eso es bronca de él, no es mía. ¿No podemos hacer nada nosotros? No. Pobre trabajador. Pues sí, pobre trabajador. Todos lo logran. Todos lo logran. Le Meten su reporte, le dicen de Infonavit. Oye, tengo dos patrones. Le van a dejar el patrón donde está aportando más, evidentemente. Y le suspenden al otro. Si te toca la fortuna de ser tú, pues te da tu aviso de suspensión. Así de sencillo. ¿Casos de modificación? Ah, caray, ¿cómo que se modifica el descuento? Ah, ok. Exactamente. Un trabajador tuvo por ahí una modificación al factor de descuento. Entonces, recibes el aviso y comienzas a leerlo. Y dice lo que está subrayado y con negritas. Vas a aplicar esta modificación... A partir del primer día del siguiente bimestre. Entonces, si estás recibiendo hoy este aviso de modificación, corresponde el bimestre mayo-junio. Por lo tanto, lo que dice el aviso lo vamos a aplicar el primero de julio. Por eso es importante ponerle aquí la fecha en que lo estamos recibiendo. 27 de mayo del 2022. Entonces, mayo-junio. Entonces, hacemos la retención del ajuste, retención ajustada, el primero de julio. Pues licenciado, no tengo aviso de modificación, pero aquí tengo la emisión bimestral mayo-junio. Tú descargas tu emisión mayo-junio y aquí te das cuenta que tienes a Maribel, a Mari y a Marina. Tres trabajadoras que tienen crédito Infonavit. Entonces, cuando tú checas la emisión, te das cuenta de que ella se modificó la información. Porque, por ejemplo, a Maribel, a Maribel tú le venías descontando sus descuentos eran con un factor, en lugar de 13.3456, era con un factor de 12.1234. Tú le estabas descontando a, a Maribel con un factor de 12.1234. Entonces, revisas la emisión bimestral. Esta emisión bimestral, acuérdate, ya lo vimos en, con el Seguro Social, la descargamos del portal IMSS desde su empresa ahí descargamos la emisión. Pues por eso es obligatorio tenerlas todas. Ok, entonces, te fijas que a Maribel tú le estabas descontando con un factor de 12.1234 y al momento que descargas la emisión, mayo-junio, resulta que ahora cambió. Ya no es 12.1234, ahora es 13.3456. Hubo una modificación. ¿Qué hacemos? Pues nos estamos enterando. ¿Cuándo aplicamos? Pues si es la emisión mayo junio, lo aplicamos en julio también. Por eso es importantísimo que tengamos las emisiones. Porque las emisiones, acuérdate, hacen las veces de aviso. Por eso debemos detenerlas. A suspensión ya lo vimos. Aclaraciones con Infonavit. Caso de aclaraciones Teams en la subdelegación, allá en Ventanilla. Pero con Infonavit sí se hacen en línea. ¿En dónde? En el portal empresarial del Infonavit. Pues los patrones abran una cuenta para poder ingresar al portal empresarial. Siguen el asistente, les va a pedir la firma electrónica del SAT, en caso de persona física o persona moral, el representante legal. Cuidado con la información. En el caso de empresas, pues siempre se les recomienda que no usen correos personales. Porque el, el contador se lleva ese dato. El correo es del contador. No, usen un correo institucional. la Laempresa.com. porque te vamos a, nos vamos a meter en problemas si no podemos entrar al portal empresarial porque la contraseña no coincide, el correo que capturas para regenerar re, no es el correcto. Un montón de problemas. Por eso usen correos institucionales. Entonces puedes solicitar una aclaración pues en cuanto el Infonavit te manda un requerimiento pagaste de menos. Casi siempre es por pagar de menos. Entonces el Infonavit nos da un catálogo de causales. Al momento que haces la aclaración, oye, Infonavit, del bimestre, mayo, junio, me mandas un requerimiento de que debí haber pagado el, la amortización del trabajador. Pues espérate, Infonavit, no tengo aviso de retención. La emisión hace las veces de aviso, por eso mayo, junio, no te lo pagué. Yo empiezo a retener en julio. Entonces, por aquí viene la causal de aclaraciones. Aquí viene la causal, el número de causal, la descripción de la causal, de, a qué se refiere esa causal y los documentos que te pide el Infonavit. Los escaneas, los comprimes en un archivo .zip y los subes ahí al portal. Vamos a ver si tengo por aquí la causal de aparece por primera vez en el en la emisión aquí está en la causal 0 vale la mayor, no lo distingo, 0.60 0.60 trabajador acreditado aparece por primera vez en la cédula mensual la cédula bimestral. Pues por eso no, no le desconté es, es evidente ¿no? con esto lo aclaras por eso es importante tener todas las emisiones bimestrales. Para que estés seguro de que ese trabajador aparece por primera vez. Porque si ya apareció el anterior, uh, entonces sí procede el requerimiento. y Lo vas a tener que pagar. Y, es, y ahí te vuelves un obligado solidario. Trabajador acreditado con salario mínimo. Cuando contratas a un trabajador con el salario mínimo y el trabajador cueda, cuenta con un crédito de vivienda, cuando tiene salario mínimo, pues no le puedes descontar lo que dice la emisión o el aviso de retención, porque es salario mínimo. En caso de trabajador con salario mínimo, está protegido. Ley Federal del Trabajo establece que a un trabajador de salario mínimo solamente le puedes descontar el 20%. Por eso, qué importante es ver que si tienes un trabajador de salario mínimo y tiene crédito, solamente le puedes descontar el 20%. Te va a llegar el requerimiento. Entonces, tú lo explicas con esta causal. Oye, Ivonavit, pues no te voy a pagar lo que tú dices porque es un trabajador de salario mínimo. Entonces, ya es el Ivonavit acepta tu aclaración. Huelga, demanda laboral. Ay, esta está muy simpática. Ay, cuando el trabajador tiene demanda. El trabajador te demandó. Y tiene crédito. Entonces, pues, ¿qué te pide el Infonavit? Como evidencia, el laudo. Espérame tantito, Infonavit. Para tener el laudo laboral. Pasan años. Pues, no te puedo dar el laudo. Te podría dar la demanda. Y como el trabajador nos demandó, pues no está trabajando, ¿de dónde quieres que le retenga? Pues es, es, es imposible.